Vamos a aprender el sistema de ventas, ¿listos? Sí. Muy bien, este es el sistema de ventas que vas a seguir siempre, ¿cuándo? Sí, siempre, siempre ¿no? no hay desviaciones, no. Es muy sencillo. El sistema de ventas, el primer paso es escanear. ¿Qué significa escanear? que leas a la persona si está en el momento adecuado o no. ¿Cuál es el momento adecuado para venderle a alguien? Si tiene el tiempo, si ves que está abierto, si te dio cita, si eh, no está ocupado sin otras cosas, ¿sí está claro? ¿Cuál es el momento no correcto cuando escaneas? Si está en llamada, si lo ves que está enojado, si anda muy ocupado, es el momento no correcto, ¿sí está claro? El segundo se llama espejeo. ¿Qué es el espejeo? Cuando tú empiezas a copiar, cuando empiezas a qué? Copiar. A copiar los movimientos de la otra persona. Si ella hace esto, ¿qué haces? Lo mismo. Si se agarra nariz, te agarra nariz. Se hace para atrás, te haces para atrás. Se hace para adelante, te para adelante. Cruza un pie, cruza un pie. Probablemente estés pensando, no es que te esté leyendo la mente. Se va a dar cuenta. Acerca tu cabeza. Y si se da cuenta, te va a decir, oye, estás entrenado, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir? Sí. ¿Sí está claro? Sí, sí. Los primeros escaneas. Después, espejeas. Tienes que copiar lo que la otra persona, con un delay, con un retraso de uno o dos segundos. Tercero, le haces preguntas obvias o preguntas tipo sí. ¿Cuáles son preguntas obvias? ¿Eres de Monterrey? Contéstame. Sí, sí. Sigue sí, quieres en Orlando ¿Eres de Monterrey? Sí. Oye, y tienes un negocio inmobiliario. Sí. Y quieres aumentar las ventas. Sí. Oye, ¿tú eh, estudias la oficina? Vamos a suponer que estamos en oficina. ¿Sí? sí. ¿Y tú la remodelaste? Sí. ¿Ok? Y eh, todos los cajones de asesoramiento son tuyos. Vamos a poner que hay cinco. Sí. Sí. ¿Y el carro de afuera es tuyo? Sí. Está bien chido. Sí. ¿Cuántas veces te digo que sí? Okay. ¿Qué sucede cuando una persona te dice que sí 8 o 10 veces En un lapso de un minuto y medio Lo pones en un estado Positivo de compra Prácticamente lo estás hipnotizando ¿Sí me sigues? ¿Sí te has sentido? ¿Sí compras lo que te digo? ¿Sí sabes cuántas veces me has dicho Que sí en un lapso de 3 horas? No. Como unas... 300 veces, ¿sabes qué sucede con una persona que te está diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, todo el tiempo? Más allá de eso, ¿lo estás programando? ¿Para que te diga? ¿Que sí? Para todo. Entonces, si tú haces preguntas tipo sí, lo que va a pasar con esa persona es que estás programando para cuando le vayas a decir, oye, ¿quieres el grande o el chico? Sí, el grande. Tú lo estás programando todo el tiempo, todo el tiempo. Yo les estoy diciendo va a dar mucha lana, o sea, lo que vas a aprender, lo que estás aprendiendo es, si pudieras ver todos los billetes detrás de esto, abre tu brazo. ¿Si ¿Sí me sigues? Date la mano quien sí me sigue. Sí, me sigue. Sí, sí, sí. Entonces preguntas tipo sí. Después de las preguntas tipo sí, necesidad. preguntas de necesidad. Ahora sí, tú tienes que saber qué preguntas hacerle para poder sacar la necesidad de tu cliente. Para poder sacar qué? ¿Cuáles son preguntas de necesidad? Ya son preguntas estándar que tienes que hacer. tu presentación entre necesidad y objeción. Preguntar cuántos empleados tienen, eh, a qué se dedica cada empleado, a quiénes le venden, quiénes son sus principales clientes. Si quieres decir algo Ramiro dilo eh. yo sé que me puedes complementar muy bien. Eh, igual Sebas, o sea, los que quieran participar, Misa, me pueden interrumpir. Entonces, Dependiendo del negocio, tú le va a hacer un listado de preguntas ya específico. ¿Para qué? Para que cuando le preguntes, sistemáticamente le estés sacando las necesidades. Por ejemplo, a un odontólogo es muy fácil sacar un listado de necesidades. Igual que las preguntas tipo, sí, oye, ¿bata ya está para llegar? No, ¿está muy fácil llegar? Sí. ¿Y te pudiste sentar bien? Sí. ¿Oye, estás haciendo mucho calor? Sí. Oye, ¿te gustó? ¿Estás cómodo con ese día. Sí. Ta, ta, ta. O sea, tienes que buscar las preguntas. Y sobre todo que tú ya llegan a sentarse, es muy sencillo porque el cliente llega y se sienta. ¿Sí me expliqué? Y las preguntas de necesidad, dependiendo del negocio, si es un inmobiliaria, pues debe de haber ya preguntas básicas. O sea, ¿Es para tu familia? ¿Para cuántas personas? ¿Cuál es el presupuesto? O sea, tienes que tener ciertas preguntas ya específicas. ¿Sí me sigues? Sí. Después, Liliana, ¿contestas? Roberto, objeciones. ¿Cuáles son las objeciones? Les voy a pedir un favor. Yo sé que de repente da un poquito de ansiedad de estar con la pluma y estarla chupando y etcétera Tienen que controlar estar chupando pluma y estar metiéndose el dedo en la boca porque cuando estás con un cliente estás mandando una no una impresión sexual a la otra persona ¿Sí está claro o sea tienes que cuidar mucho tu lenguaje no verbal, mañana vamos a hablar de eso en la mañana ¿Qué sucede cuando una persona está chupando pluma frente de ti no no verbalmente, te está diciendo que quiere todo contigo ¿si ¿Sí está claro? entonces si tú eres de los que chupan pluma en frente de un cliente controla tu pinche pluma porque le estás mandando al cliente que quieres acción ¿si ¿Sí está claro? Sí. ni chupar pluma, ni morder labio, ni meterse el dedo en la boca mañana Ramiro les va a explicar todo lo que es el lenguaje no verbal pero quiero que entiendas que tienes que controlar Controlate. O sea, si estás enfrente de un cliente no puede ser. Imagínate, observa. Controlate. Si ¿Sí está claro. Es que yo no sé por qué me acosa, Yo sí sé. Control. Sí, dile al de lado, no chupes pluma, por favor. Dile al de lado que no chupe pluma. Dile al, de al lado que no chupe pluma. Muy bien. ¿Cuáles son las cuatro objeciones que te da cualquier cliente? Ahí son las mismas. Todos los clientes son las mismas objeciones. Está muy caro. Está muy caro. O sea, ¿no, no, tengo tengo miedo, no tengo dinero. No tengo tiempo. No creo en ti. No, no. Y tengo que hablar con alguien más. Son las cuatro. No lo necesito. Pues no lo necesito es que no quiero, no confío. Es casi lo mismo. Son las mismas objeciones. Entonces, tienes que estar preparado para contestar a esas objeciones. 30 mil pesos, ¿qué te parece? Déjame checarlo. Esa es una objeción. Como sistema, cuando alguien te dice, déjame checar, lo que tienes que hacer es, gracias, te entiendo. ¿Y qué necesitarías revisar? A ver. Es sistema. No te pongas nervioso, no te no, voy a vender, no, no, no, no, no, ni pues, te estoy diciendo. No es pues, este. No el no, coche, no, no que yo sea numbers, pas que pasa? Pero ese es el sistema que sigue. Sí Cuando alguien llega y te dice, tengo que checarlo, ¿no? como sistema, eh, hoy en la tarde te voy a explicar cómo con objeción, lo primero que dices, gracias, te entiendo, ¿a qué te refieres con que tienes que checar? Entonces empiezas, ¡pum! Es un sistemita de objeciones. Eso en la tarde se los enseño. Y después ya vas con el cierre, vamos a decir que dijiste que sí. Eh, ¿Va a ser transferencia o efectivo ¿Vas a hacer esta factura? Sí, ¿Sí? ok. Eh, ¿Prefieres HCBC o BBVA? HCBC, Pum. ¿Sí quedó claro? Sí. Ese es el sistema. Oye, y de casualidad tú tienes algún referido que le podamos ayudar también a vender el doble o el triple? Me puedes pasar dos, o tres teléfonos. es ¿Sí? el referido. Otra vez el sistema. Escaneo. ¿Qué es el escaneo? ¿Cuál es el escaneo? Leer a la persona. Leer a la persona. Si está en el momento adecuado. Después. ¿Qué es el espejeo? Copiar Copiar ¿Después? Quiero que entiendas algo En los primeros 30 a 60 segundos es cuando se lleva a cabo la venta La forma en la que tú llegas, las preguntas tipo si sí que haces Cómo vienes vestido, que le hagas bien las preguntas de necesidad En el primer minuto la persona se conecta contigo o se desconecta Si llegas y haces preguntas tontas pues te vas a desconectar. El primer minuto es el más poderoso para vender. El cómo llegas vestido y que hagas las preguntas adecuadas y lo espejees. ¿Sí te ha sentido lo que te digo? Dime, sí David. Sí, sí Choca lado de sí compro lo que dice David.